¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy voy a estar traduciendo las palabras que David Hofmeister dio en el retiro en línea en inglés que se llamaba La Guía, el camino directo a Dios. Espero que lo disfruten, eh, tanto como yo disfruté la sesión y creo que es por eso que la estoy compartiendo con ustedes. Y si les gustaría participar de uno de estos retiros en español pueden unirse, pero por ahora podemos simplemente tener esta sesión. Y acabamos. <risas> Gracias, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este día en el que vamos a poner bien, bien en claro eh, acerca de qué es la guía. Mi oración es que luego de la próxima hora tú vas a tener una gran sonrisa en tu cara porque todas tus preguntas acerca de la guía van a ser respondidas en esta sesión. Así que no vas a tener que preocuparte acerca de esto mañana o el lunes a la mañana o algo, sino que simplemente vas a tener una gran sonrisa en tu cara y el ego no va a poder sacarla de tu cara porque viene de la felicidad de tu corazón. Te sientes tan feliz y, y todos los misterios del tiempo del espacio y espacio y todos los misterios de todo este mundo van a desaparecer a medida que avanzamos en este tema, porque para esto es lo que viniste. Viniste a un retiro en línea, línea titulada guía. El Camino directo a Dios. Directo. Sabemos lo que significa directo. Directo significa que no vayas con rodeos, sino que vayas directo hacia el centro. Ve hacia el centro la cuestión. Vayamos tan profundamente dentro de esto que te vuelves tan feliz y sientes sentirte tan feliz porque puedes aceptar la luz ahora mismo. Ahora mismo. No en el futuro. Y a medida que aceptas la luz, eso va a guiar todas tus decisiones aparentes y toda la guía que va a venir a través de ti, de nuevo, para llevarte de regreso al momento presente. Esto no es acerca de hacer un futuro mejor. Toda la creencia en el tiempo lineal, el ego inventó el tiempo como un truco. Como nos dice en la lección 158, el tiempo es un truco, un juego de manos en el que las figuras vienen y van como si fuese por magia. Y yo creo que eres como yo, vayamos directamente a Dios, estamos listos para utilizar hoy para dejar ir el mesmorismo del tiempo y del espacio, el mesmorismo de este mundo de ilusión y realmente hacerlo de una forma en la que vemos la verdad. De hecho, yo estaba en Facebook y creo que Spava hizo un post sobre Paramahansa y Yogananda, una cita. Y yo estaba reflexionando antes de venir acá acerca de esto. Oh, Paramahansa, lo amo tanto. Es un gran símbolo. Y creo que tuvo varias citas y también él, tuvimos, él y yo tuvimos varias experiencias paralelas en el tiempo del espacio, excepto que él tuvo 50 años antes. Él estaba ahí viajando hablando de a Dios todo el tiempo, apuntando a Dios, muy feliz. Y directo, y ambos vinimos aquí a Chapala, al lado de Chapala, México. Ambos disfrutamos el tiempo aquí, pero él lo hizo 50 años antes. Entonces tenemos todas estas experiencias. Lo único que mi estilo de pelo era un poquito diferente, pero eso es menor. Entonces esto es lo que Yogananda tenía para decir, porque creo que esto nos va a ayudar en nuestro retiro sobre la guía hoy. Y Yogananda dijo, no anheles por el amor humano. Va a desaparecer. Detrás del amor humano está el amor espiritual de Dios. Busca eso. No ores por un hogar, o por dinero, o por amor, o por amistades. No ores por nada de este mundo. Disfruta solo lo que el Señor te da a ti. Todo el resto nos lleva a alucinación. El hombre ha venido a la tierra solo para aprender cómo conocer a Dios. Él está aquí por ninguna otra razón. Gracias por Él está con nosotros ahora mismo y él está sonriendo y está diciendo, ¡Wow! Es genial que podamos ir al corazón de la guía y aclarar bien acerca de qué se trata la guía. Pero esta cita nos comienza de una forma tan hermosa. Algunos de ustedes saben que Jesús dictó el curso de milagros a Helen Shackman desde al Y después de eso vimos ciertos suplementos porque Helen y que estaban hablando un día y están hablando acerca de la oración y cómo eh, Jesús le ayudó a conseguir unas medias y también le ayudó a conseguir un chaleco orgánico en New York por el precio que ella quería pagar. Jesús filtraba se filtraba a través de la mente que creía en el ego y trae cosas que son de utilidad para ti mientras tú crees en ellas. Entonces, la guía siempre es muy práctica, pero también queremos eh, llegar al propósito de la guía. ¿Cómo encuentro el instante? santo. ¿Cómo llego al momento presente? Nuestro amigo Andy Page, Andy eh, mandó una pregunta de oración y es la primera y dice, mi oración es dejar que el Espíritu Santo me guíe paso a paso hacia el instante santo. Amor Andy, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ese es el propósito, ser guiado hacia el instante santo, ser guiado hacia el momento presente. No es eso acerca de todo lo que los santos y místicos hablaron a través de todos los centenarios y sabios y todas eh, sabias, todos estuvieron diciendo, estate presente. Y también los poetas, por ejemplo, Rumi y Kabir, como los poetas como Wordsworth y todos los poetas y místicos atrás de todos los centenarios estuvieron diciendo, el amor es real, el amor es lo que tú eres, el amor está en el momento presente. Relájate en el momento presente. Entonces, ese es el contexto para la guía. De hecho, en el canto de oración, el cual es unos suplementos que vienen con el curso de Milagros, como respuesta a Ken Wapnick y la oración dejen de saber más acerca de la oración. Jesús dio el panfleto de la oración de, de la oración, y ahí Jesús dice le que dice el secreto de la verdadera oración es olvidar las cosas que tú piensas que necesitas porque si tú te olvidas de eso las has entregado a Dios el Espíritu Santo y le has dicho mira mi mente ha estado preocupada por estas necesidades humanas estas que han sido proyectadas aparentemente al cuerpo al ambiente, o a mi familia, o a mis amistades, o las relaciones. Las he, proyectado, he proyectado todas estas necesidades, como ese personaje Bob, en ¿Qué acerca de Bob? No sé si han visto esa película con Bill Murray. Ay, necesito, ¡Necesito, necesito! ¡Quiero, quiero, quiero! Él interpreta la dependencia y las proyecta en su terapeuta. Que también tiene sus cuestiones del ego, egoicas, siendo un sanador no sanador. Pero todos están orando para ser liberados de esta creencia del tiempo y del espacio. Entonces, si damos un poco de contexto a esto, podemos decir que en el cielo todo es uno, en Nirvana todo es uno, y la creencia en la separación trae este sentimiento de falta de valía o carencia, como que algo falta, como que algo no está bien. ¿Dónde está el amor que tú dijiste que era mío, mío? Hasta el final del tiempo fue toda una mentira. ¿Dónde está el amor? Está el amor? ¿Te voy a decir dónde está el amor? Ya lo sabes. Se encuentra dentro de ti. No están en las imágenes. Como María nos estaba diciendo, no busques por el amor humano. No busques por amistades, no busques por likes en tus posts de Facebook, no busques fuera de ti mismo en las cosas del tiempo y del espacio y preguntes dónde se encuentra el amor. Porque mientras sigas buscando a, a través de estos vidrios oscuros de los cuales se habla en Corintios en la Biblia, mientras sigas buscando en el tiempo y el espacio por el amor, por significado, por entendimiento, por algún propósito, no se encuentra allí. Uh, Como said, dije Spanish, en los eh, nada, retiros españoles, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Tienes que darte cuenta, ¡Nada! No busques allí, durante, a través de ese vidrio oscuro, porque el ego hizo al mundo como un mecanismo de distracción. El, el ego hizo al mundo como un velo. ¿Por qué buscarías amor divino, quién tú eres, en un mecanismo de distracción? ¿Por qué buscarías dentro de un velo para encontrar la verdad? La verdad no puede ser encontrada en la forma. Y Jesús nos dice eso en la sección de Más allá de los ídolos. La verdad es universal, tu voluntad es universal y no puede ser encontrada en la forma de ningún tipo. No puedes estar feliz con ningún tipo de forma. El ego. Está diciendo, ven aquí, mira. Ven aquí, mi amado. Tú crees que te has separado de Dios. Oh, muy malo, muy malo. Ahora Dios te va a castigar. El ego dice, así que ven, ven. Mira mi bola de cristal. Mira mi bola de cristal aquí. Mira bien profundo dentro de mi bola de cristal porque tú has perdido tu felicidad y el amor. Tú dejaste a Dios, así que ahora... Tienes que hacerlo mejor. Ven, mira mi bola de cristal por aquí. ¿Qué te falta, amor? Oh. Oh, lo perdiste, no puedes regresar a Dios Él se va a enojar contigo ven, mira en mi bola de cristal el tiempo del espacio que yo he inventado para ti yo he inventado un mundo para ti del tiempo del espacio en donde tú puedes encontrar la intimidad y la felicidad y la dicha y la paz y el amor puedes encontrar amistades compañeros, puedes encontrar éxito puedes encontrar estatus puedes encontrar dinero oh, miren todas estas cosas Es mi bola de cristal Nunca puedes tener posiciones con Dios. Dios, no. Has abandonado eso. Pero aquí Aquí puedes poseer cosas y tiene unos trucos, alguna competencia, pero trabaja duro, trabaja duro en mi bola de cristal porque puedes llegar al final del arco iris y en el futuro, porque el ego inventó el futuro y el ego inventó el pasado. El ego dice sigue jugando el juego aquí en esta bola de cristal y mantén tu mente enfocada en eso. Y luego tú vas hacia la bola de cristal con tu mente y tratas de entrar este juego del tiempo y el espacio y tratas de encontrar la felicidad allí. Pero ¿qué dije ayer? Dije, el Hijo de Dios solo es feliz en el ambiente en el cual fue creado. Y cuando llego, hijo de Dios, yo hablo acerca de Cristo, la idea de Cristo, de amor incondicional, una creación de Dios. Y el Cristo solo puede ser feliz en el amor de Dios, en el cielo, en la mente de Dios. El Cristo no puede olvidarse que es el Cristo y luego ser un soñador de un sueño y encontrar la felicidad en la bola de cristal en este sueño. Si fuiste creado como un ser eterno ¿qué te hace creer que tú puedes de hecho encontrar la felicidad en esta bola de cristal el tiempo del el espacio que inventó el Ego? De hecho, hemos visto la película Tron en un retiro español-inglés de fin de semana y yo estaba hablando acerca de Tron en donde Kevin Flynn inventa un mundo digital y es atrapado en ese mundo digital y es y está tratando de hacer su, su zen. Sé que algunos de ustedes quieren meditar fuera de este sueño, fuera de la bola de cristal, y parece tomar mucho tiempo, pues tienes que poner muchas horas ahí con tu zen dentro de la bola de cristal. Y Jesús nos está diciendo, bueno, eso es bueno. Estoy feliz de que estás meditando, eso es bueno. Y puedes contemplar, eso también es bueno. Puedes creer que estás batallando con el ego y peleando contra el pecado. Todas estas formas van a alcanzar a Dios. Pero yo te voy a dar una forma rápida para hacerlo, para liberar tu mente de este mesmorismo, de esta bola de cristal, del tiempo, del espacio. ¿Cuál es el camino rápido? Voy a dártelo bien directo. Yo voy a utilizar incluso, he utilizado la palabra de Jesús, de Jesús dos mil años atrás, pero ahora voy a utilizar la palabra de David, porque parece ser más reciente en el tiempo, de que en la palabra de David en los últimos 34 años involucraron lo que se llama el curso de milagros. No los primeros años de David, pero los últimos años involucró el curso de milagros. Y de hecho, el libro es solo un símbolo, como David es solo un símbolo de todas las parábolas del mundo. Entonces no hay nada especial acerca de la parábola, pero la parábola ha sido una parábola de aprender a seguir la guía, el camino directo a Dios. Ese es el nombre de nuestro retiro en línea. ¿Y qué ha sido? Bueno, ahora puedo condensar la sabiduría de esos 34 años. Porque veo que cuando todos vienen aquí, ustedes están orando, todos ustedes quieren la guía directa, todos ustedes quieren el camino directo, entonces puedo condensar la sabiduría que he experimentado a través de estos aparentes 34 años de orar, de escuchar y de seguir y sintonizar con esta guía, con estas instrucciones. Y han habido muchas instrucciones que parecen haber venido de nuevo. No es acerca de 34 años de instrucciones, sino cuál es el propósito de las instrucciones, más que liberar a tu mente de la ola de cristal. Porque la mente este hecho es parte de la mente de Dios, es una creación de Dios, pero cuando tú crees en el ego, la mente se divide en dos partes: el Espíritu Santo, que recuerda la verdad, y el ego, que es la mentira. Y la el punto clave es el propósito de toda la guía, de toda la oración, el propósito de, the, de seguir la guía. El propósito de todo es llegar al momento presente. Ya eres lo que tú estás buscando. Ya estás allí, ya has llegado. Y puedes decir, bueno, no creo. Bueno, ese es el punto de la oración para activar la guía. Así puedes recordar la verdad de quién tú eres. Entonces, eh, las parábolas parecieron involucrar eh, encontrar el curso de milagros y luego orar, y leer el libro, seguir la guía, abrir. Luego, después de dos, tres años, podía escuchar la voz de Jesús hablándome y eso aceleró las cosas también, porque creía en la bola de cristal. Creía en el tiempo y el espacio, y, y creía, creía que, que tenía que haber una mejor manera, como Helen y Bill oraron. Realmente creía que tendría que haber una mejor forma, esas son las cosas. Pero cuando en ese tiempo, al final de los 20, tienes cosas en tu mente, Así que acerca del futuro, que acerca de mi carrera, que acerca de mis ambiciones, que acerca de la vida, que voy a tener en el tiempo y el espacio. Todo está, esto involucraba la bola de cristal. Y Jesús decía, recuerda, quiere traer de la mente de regreso hacia la luz. No quiere que estés atrapado, mesmorizado por este pseudo, falso, bola de cristal del mundo. Él quiere que liberes tu inversión en el ego y la bola de cristal que el ego inventó. Entonces, esa es la clave. Esa, esa es la sabiduría allí. Que todo este escucha y seguir que David atravesó, parecía que David estaba recibiendo la guía. Parecía que David era el que estaba tomando esas decisiones de dejar su carrera de entregar su vida a Jesús, de dejar sus ambiciones de futuro y básicamente decir, acá está mi corazón, acá está mi vida, acá está mi cuenta bancaria, acá... Acá está mi capacidad de tomar decisiones y decir parecía que David estaba en 96 diciendo, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Las figuras no se despiertan y esta parábola nunca fue acerca de David. Esto es acerca de recordar la mente que compartimos, todos compartimos la misma mente y todo se soluciona en esa mente por el Espíritu Santo. De hecho, no dice todo va a ser solucionado en el futuro por esa mente, por el Espíritu Santo, sino que todo ya se ha solucionado. Entonces, este gap que tenemos, que, que hemos creído, en, que se llama el ego, oh, eres carente y has abandonado a Dios, y ahora tienes que sufrir y morir. Ese puff, pequeño de nada es un pequeño gap en la mente y ya se ha solucionado. Ya se ha no, el Espíritu Santo ya le ha dado una respuesta a esta creencia en la separación. Entonces, seguir la guía es la forma, un mecanismo de recordar que todo ya se ha resuelto la creencia en la separación de Dios, lo cual es solo una creencia no es una realidad, no es, algo, no es un hecho ya se ha solucionado y ahora necesito aceptar la corrección necesito aceptar que ya se ha resuelto que Jesús ya ha resuelto este acertijo dos mil años atrás aparentemente en tiempo, pero de hecho fue en la mente Él aceptó la corrección y ahora está trabajando directamente con la, mente con la mente que cree en este puf de nada y le dice déjala ir escúpela no dejes que esto se quede atrancado en tu garganta no te aferres en la creencia en la mente entonces el ego es un maestro de hacer una bola de cristal de mundo en donde hay muchos aparentes problemas. No hay solo un cuerpo y cuerpos, sino que también hay todos estos problemas. Hay problemas financieros, hay cuestiones de salud, hay cuestiones acerca de relaciones interpersonales, hay todos estos pseudo problemas, y todos estos existen en esta bola de cristal del tiempo y del espacio. Y Jesús y el Espíritu Santo dicen da tu mente aléjate, aléjate y ve hacia la luz en la luz ese es quien tú eres no tienes ningún problema allí porque ninguno de los problemas de la bola de cristal en los que tú crees son reales entonces estás alucinando, pero tú crees que es verdadero. Has ido al teatro y ahora o a las al cine y ahora estás respondiendo a todos los personajes y las imágenes que son parte de la película. ¿Y tú crees que tú te encuentras en la película? ¿Crees que eres un personaje dentro de la película? Los problemas que el ego estableció, los cuales son todos estos problemas proyectados en la bola de cristal, son problemas que fueron hechos solo con una razón, y eso es para que no hayas hacia la luz, para que no hayas hacia adentro, hacia la luz. Toda la bola de cristal es un mecanismo de extracción que nos previene de regresar hacia la luz. Toda la bola de cristal fue diseñada el ego para evitar, aquietate, y sé que soy Dios. Adquiétate y sé que sos Cristo. Entonces estos pseudo problemas son establecidos y, y, y you know, el ego realmente ego really le encanta este juego porque digamos que tienes dos o tres o diez problemas, problemas con los cuales estás lidiando y horas y tratas de seguir la guía y estás tratando de solucionar los problemas dentro de la bola de cristal. Tengo problemas financieros, o oh, tengo un cheque en el o oh, un amigo me dio dinero, o oh, me gané la lotería, o oh, bla. dentro de la bola de cristal, el ego dice, oh, bien, bien, bien solucionaste eso, ahora acá hay diez más. Y luego solucionaste estos 10, y luego, ¿qué obtienes? 20 más. El ego le encanta el juego de problemas y soluciones dentro de la bola de cristal. Porque cada vez que aparentemente solucionaste su problema personalmente, ahí manda el siguiente problema. Y puedes ver por qué es deprimente dentro de la bola de cristal, porque los problemas nunca desaparecen. Y Jesús nos dice, eso es lo que yo aprendí del el curso estos años. Realmente lo aprendí Jesús en mi mente. Pero aparentemente el curso fue un símbolo que ayudó. Fue que si a tus problemas ya han sido resueltos, ven dentro conmigo, ve hacia tu mente conmigo, hacia la presencia del amor, veamos el sueño feliz juntos, veamos el mundo perdonado juntos, veamos la bola de cristal desde un punto fuera de la bola de cristal. El ego inventó esto para que te distraigas, pero si lo ves por lo que es, verás que... que no tienes ningún problema. Es solo dentro de la bola de cristal del tiempo y el espacio en los que los problemas parecen ser reales. Por lo tanto, Jesús dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarse las cosas que tú piensas que necesitas. Básicamente nos está diciendo, no busques dentro del tiempo y el espacio para la solución. Lo dice de cientos formas diferentes. Buscan, no busques fuera de ti mismo porque fallará y llorarás cada vez que caiga un ídolo. Él nos está diciendo, ve hacia adentro. Él ha dicho eso dos mil años atrás, no pongas ningún tipo de pensamiento en lo que vas a vestir o que vas a comer. Busca primero el reino de los cielos. Y ahí nos está diciendo, vuelve a tu corazón, vuelve hacia la felicidad. Nunca vas a encontrar la felicidad consistente, paz y felicidad dentro de la bola de cristal del tiempo y del espacio. Me recuerda a esa canción acerca de Vincent van Gogh porque Vincent van Gogh pintaba con eh, eh, colores y pinturas maravillosas y sin embargo está, tenía muchos desafíos en cuanto a su identidad, suicida y se cortaba su oreja, pinturas espectaculares y él quiere regresar a su hogar, quiere salir fuera de la ola en cristal y Jesús ahora nos está dando la respuesta y está diciendo bien, eso es bueno. No importa qué tan ingenioso o creativo o lo que parece que tú haces el tiempo o el espacio, eso nunca te va a hacer feliz. Entonces la guía, puedo decir, no es acerca de solucionar problemas en el tiempo y el espacio. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, muchas de sus preguntas que escriben, muchas de sus oraciones son acerca de esta es mi situación, David, en la bola cristal. Oh, te veo David, tú también estás en la bola de cristal y estoy preguntando a ti ahora ¿puedes ayudarme con mis problemas en la bola de cristal? y yo estoy diciendo, bueno puede ser que la guía va a, ver, a venir y yo voy a hablar acerca de sus preocupaciones porque eso es lo que tú crees así que yo voy a hablar de, de eso y Francis eh, va a unirse mañana y lo vamos a hablar ahí pero no estamos diciendo ok Cierra los ojos y ora conmigo. Todo es amor, todo es Dios, todo es Dios. Esa es la verdad, pero yo estoy tratando de alcanzar tu mente de una forma en la que puedas escuchar lo que estoy diciendo: de que todo es mente, todo es mente. No hay problemas fuera de la mente. Esa es la lección 132 de un curso de milagros. No hay problemas aparte de la mente, aparte de lo que tú piensas y aparte de lo que tú crees. No, eh, no se encuentra en, en la bola de cristal eh, donde vas a encontrar los problemas y las soluciones, porque el mundo fue hecho para que nunca encuentres la solución, para que nunca encuentres el Espíritu Santo en tu mente. El ego fue hecho con problemas, soluciones algunos y tienes otro set, los solucionas y tienes otro set, y obtienes otro, y tienes otro ¿ves? Es una búsqueda que no termina. Eh, entonces... Lo que me gustaría compartir es que una vez que empiezas a ver que el problema no se encuentra dentro del mundo, ahí empiezas a enfocarte en tus pensamientos y en tus creencias. Entonces realmente podríamos decir que creer en el ego y creer en el, los pensamientos del ego, y el sistema de pensamiento del ego es un problema de pensamiento. Y puedes hacer eso cada vez que parece ser que tienes un problema con finanzas, con el cuerpo, con síntomas en el cuerpo, o terapias y tratamientos para el cuerpo, o cuestiones de comida, o cualquier tipo de cuestión, o los políticos, o el ambiente, o tus interacciones con tus otros seres humanos, tus hermanas y hermanas. Cada vez que tú empiezas a pensar acerca de esos problemas, si tú crees en esos problemas, y que son esas cuestiones específicas que yo mencioné o demás, entonces ese es un problema de pensamiento. Estás pensando con el ego y estás comprando la ola de cristal y estás pensando que los problemas se encuentran en el tiempo y el espacio. Y ahora estás tratando de solucionarlos. Y por lo tanto. Quizás viniste a de este retiro pensando David me va a ayudar a solucionar todos mis problemas específicos y en cierto sentido es verdad, pero tengo que mostrarte que se encuentran en la mente, no se encuentran en el mundo. Porque si tú continúas pensando que los problemas se encuentran en el tiempo y el espacio, tú vas a continuar pensando de que la guía y las respuestas a esos problemas específicos se encuentran dentro del tiempo y el espacio. Y ese no es el punto de la guía. La guía está diciéndote, ven, hacemos instante, instante santo. Ve más allá de todo el truco del tiempo y el espacio. Ve más allá de las distracciones. Ve más allá. De las de este truco de pasado y futuro y ven hacia el momento presente, en donde siempre has estado, cuál es la puerta de la eternidad, lo cual lo que tú eres. Tú eres un ser eterno y tú no, eres atrapa estás, no estás atrapado por el tiempo y el espacio. Y puedes empezar a darte cuenta, vos oh, por Dios, simplemente estaba pensando que estos eran problemas reales porque estaba pensando que este mundo era real. Ese era mi supuesto, el mundo real y ahora tengo que solucionar los problemas dentro del tiempo y el espacio. Nunca va a suceder. No hay solución. Esta bola de cristal es externa a ti. Tú eres esta luz en la mente y este mundo es externo a ti, pero ahora tú crees que estás en él. Por tus pensamientos y creencias piensas que te encuentras dentro. Y ahora estás como Dorothy en el Mago de Oz que quiere ir a su hogar hacia la luz. No, solo cansas. <risa> Quieres ir a tu hogar, a tu naturaleza eterna como Cristo. Y esa es la mente, está en la mente de Dios. Eso es de lo que se trata ir al hogar. Y sin embargo, tú pareces ir en una aventura y David pareció ir en esa aventura. Oh, ve la bola de cristal, David. Oh, ahí encontró el curso planos. Oh, mira, no le gusta viajar. Oh, Jesús, ahora lo va a mandar a viajar. Ha, ha, ha. Todo a Estados Unidos, Canadá, Argentina. Oh, por Dios, está yendo a 44 países y ni siquiera le gustaba viajar. Oh, Jesús debe estar haciendo algo en su mente porque ese personaje no le gusta hablar. A ese personaje fue votado el más callado de toda su clase. Oh, por Dios. Y ahora Jesús lo está, lo está haciendo que hable en los cursos y hablando. Oh, por Dios. Jesús está hablando tras de él ahora. Oh, mira eso. Oh, ahora está viajando y hablando. Oh, por Dios. El Espíritu Santo de Jesús para utilizar las habilidades en la bola de cristal que el ego hizo para llevarte hacia el momento presente. Ese es el único punto. No se trata acerca del futuro. Esto no es acerca de una carrera en un futuro. Quizás aún esas son tus aspiraciones. Oh yo quiero dejar mi vida como vivo ahora, pero voy a tener un objetivo. Quiero vivir en una comunidad de living miracles. Quiero vivir en cuántico en donde todo es pacífico. En donde simplemente hacen un show de vez en cuando pero simplemente se sientan ahí con eso y hacen no oh. Yanti, yanti, yanti. Quizás tú piensas que solo estamos haciendo yanti, yanti acá en Cuántico con Aiso. Aiso, quizás sí está haciendo eso. Sí está riendo. Es nuestro gato que tuvo experiencias de Samadhi, dejó su cuerpo y estuvo ahí como un gato con los ojos abiertos y había, literalmente había trascendido el cuerpo. Y lo vimos con sus ojos ahí mirando en el espacio y parecía que estaba muerto, pero de hecho estaba en comunión, estaba en comunión con la fuente. Pero ahora tenemos un gato en Samadhi que llamamos Aiso. Y ISO, si recuerdas la película, los esos son los que simplemente aparecen, no fueron inventados, sino que vienen. Si viste la película de tron son seres de luz que simplemente aparecen y nadie sabe de dónde vinieron. Simplemente son estos seres de luz. Bio, digital, Just bio digital, inventor, así lo llama y el digital inventor. Digital. ¿Es Just bio digital? digital, ¿tú los inventaste? No, por supuesto que no. Entonces puedes experimentar estas experiencias milagrosas You know, show me how to believe Ayúdame cómo creer en milagros y eso es decir muéstrame de que la de cristal no es quien yo soy. A uno de ustedes. I with all these a um, Estaba viendo chisca. Uh, tú estás disfrutando viendo esto acá y tú te encuentras en Holanda y tú estás sentada you, allí con tus alas hermosas y estás sonriendo. Y mientras tanto, de otra parte del planeta está Helena, quien, que también está con nosotros también. Y ella está ahí sonriendo. Y ahí está Chisca Ella está haciendo Whatsapp con Neda en la Holanda. Y ahí está Chisca ¿Qué está sucediendo con Helena y Chiska? Ambas están siendo llamadas por Dios hacia este camino profundo, hacia la unidad. Y Chiska tiene hijos. Y Helena tiene hijos. Y la mente de Chiska está pensando, sí, realmente me gustaría despertar a Dios y seguir mi corazón y ir por ello, pero, pero tengo mis hijos y sé que si vas a ver un despertar para despertar, no go. sé cómo va a suceder esto, porque uh, con los niños tengo un montón de creencias, en la bola de cristal, en la mente, de que soy la madre, de que los niños necesitan a la madre, y todas estas cosas. Y Helena, ahí también está. Los dos son como cánceres para los unos a los otros. Todos necesitan los unos a las otras porque la mayoría de las pantallas están mirando y están pensando, ellos no están pasando por, atravesando lo mismo. Ellos están siendo llamados por Dios, pero ellos no tienen niños, los cuales son responsables. Y Jiska ha escrito una oración muy larga, donde dice, por favor, Espíritu Santo quiero ir a mi hogar contigo pero vas a tener que ayudarme porque no sé cómo voy a deshacer de este autoconcepto que he fabricado tú le estás diciendo al Espíritu Santo sí, uno de los otros están en comunidad y, y están siguiendo su guía y todo bien por ellos, sí, bien por ellos ellos no tienen niños Estoy diciendo, mi grado de dificultad es mucho más grande que los otros. Oh, ellos están en cuántico y meditan, y están traduciendo, se están divirtiendo, yo los miro y yo en realidad tengo hijos, entonces, ¿sabes? En mi grado de dificultad, si yo soy un gimnasta, estoy tratando de hacer un triple vuelta y aterrizar con los pies en el cielo. Y estos otros están ahí levantando sus manos y pies y no tienen que hacer todas estas volteretas. Pero tú crees que tu camino a Dios es más difícil. Y Helena siente lo mismo. Dice, wow, tengo que hacer algún tipo de maniobra acá con la ayuda del Espíritu Santo para que me ayude de lo que yo percibo que soy. Y recuerda, el primer principio de curso milagros, no hay orden de dificultad en los milagros. Un milagro no es más difícil que otro. Y... Tú estás empezando a sentir esto, wow, estoy siendo llamado por Dios, y no puede ser que las circunstancias que el ego inventó me hayan puesto en una trampa más difícil que otras personas. No puede ser de esa forma, ¿por qué? Porque la bola de cristal es simplemente una bola de cristal, y tienes que verla por lo que es, sin importar qué es lo que tú crees. Si eres un padre, madre, hermana, cualquier cosa que tú crees que eres en el tiempo del espacio, es irrelevante para el Espíritu Santo de Jesús, porque... Porque representan a Dios y Dios está diciendo, tú eres un hijo perfecto de Dios y solo vas a ser feliz en tu ambiente, el cual es cielo. Esto es un llamado a despertar y sin importar cómo tú te percibes en esa ola de cristal, yo te estoy llamando fuera del mundo. No hay más, eh, circunstancias más difíciles para darte cuenta de quién tú eres. Porque Dios no generó o creó ninguna de esas circunstancias y Dios te ama tanto que si tú te acercases un poquito a esa luz, simplemente llorarías en gratitud y dirías, oh por Dios, no puedo creer que pensé eso acerca de mí mismo y pensaba que era eso. Eso, ni siquiera sé que es esa bola de cristal, simplemente llorarías y llorarías más acerca de que te a esa luz, porque no podrías controlar tus emociones, el amor en tu corazón, porque este crecería y crecería y crecería, tanto en proporciones gigantes, y pensarías, ¿y yo estaba preocupada? acerca de la bola de cristal, yo sí estaba preocupado acerca de los personajes, de que me iban a gritar, de que me iban a apuntar con el dedo, no puedes hacer eso, nos estás abandonando, y esto es un rechazo. Y Jesús dice, bueno, sí, eso es lo que hizo la bola de cristal, la creencia en el ego, la creencia en el abandono, el rechazo, responsabilidades falsas. ¿Quién generó todo eso, excepto el ego? Tu única responsabilidad es aceptar la corrección. Entonces al ego no le gusta de qué ángulo te atrape. Siempre está diciendo tú no puedes dejar esta bola de cristal porque está diciendo que esto es tu hogar y si te vas si te vas de la bola de cristal vas a arrepentirte tanto vas a estar tan triste si abandonas esta bola de cristal. No creas en esta bosqueta que te habla de cielo. Un pájaro en mano vale más que cuántos, no sé cuántos volando o en el nido. Ve con lo que se encuentra enfrente tuyo. El mundo del tiempo y espacio parece ser lo que se encuentra enfrente tuyo. Y ahora parece ser una amenaza dejar ir estos problemas del tiempo y espacio y aceptar la corrección en tu mente. Y puedes pensar, bueno soy un ser humano, así que soy un humano que soluciona problemas y, y estoy acá en este retiro porque espero que David me pueda dar acceso al Espíritu Santo para que pueda solucionar o ayudarme a solucionar mis problemas como ser humano. Y luego... Si puedo hacer eso, lo haré. Buenísimo. Pero luego el ego va a traer otro set de problemas mañana. Y luego otro set de problemas mañana, el día siguiente. Y te va a seguir tirando más y más y más problemas. Y te va a decir, no puedes ser el hijo perfecto de Dios porque tienes muchos problemas. Y todo está dentro de esa bola de cristal de tiempo al espacio en donde genera todos estos problemas falsos de ayer y problemas de mañana, y si sigues creyendo en esos problemas, entonces no vas a volver a la luz. Y vas a decir: No me merezco ir a la luz. Yo soy un solucionador de problemas. Tengo todos estos problemas, no sé orar, no recibo la guía. Y como no recibo la guía, tengo demasiados problemas y no puedo regresar al cielo. Y lo que Jesús nos está diciendo: Está diciendo: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Busques otra vez ese vidrio oscuro. No sigas pensando estos pensamientos y creyendo esas creencias. Cuando tú crees en el ego, le das el poder de tu mente a este puff de nada. Y antes de saberlo, estás en un sueño. Parece ser que estás dentro de un sueño que el PUF ha hecho con el poder de nuestra mente de nuestra mente preciosa de Cristo y el poder ha sido drenado a través de esta creencia del ego para generar un mundo de tiempo al espacio y ahora si tú crees que estás atrapado en este mundo, necesitas mucha ayuda pero no es el personaje el que tú crees que es el que necesita la ayuda, sino que es la mente que cree en este mundo ahí es donde se encuentra, se quiere Y tú puedes preguntar, ¿qué ha sucedido con estos años de trabajar con el curso? Y Jesús me ha ayudado a ver qué problemas se encuentra en mi mente, qué problema ya se ha corregido. Y no tienes problemas. Y la única forma en la que puedes concebir que había problemas es si tú crees que esta bola de cristal de tiempo, el espacio real. Esa es la única cosa, que si tú crees en ella, entonces estás a percibir como si ha sucedido y es real, y te vas a ver a ti mismo en la pantalla del mundo. Te Vas a ver a ti mismo dentro de la proyección y no vas a recordar qué tan poderosa la mente es que está siendo utilizada para la proyección. Entonces, esa es mi enseñanza para hoy. Es, se nos está llamando a despertar y esta llamada nos está dando guía. Pero esta guía no es para solucionar problemas dentro del sueño. La guía es para liberar la mente que está soñando el sueño. En la película La Matrix, cuando Neo en, en, encuentra a Morfeo, su maestro, en cuanto se encuentran, Morfeo lo lleva a través de una serie de ejercicios de entrenamiento y Neo atraviesa estos ejercicios de entrenamiento y finalmente en el medio de uno de los ejercicios de entrenamiento hay una simulación, Morfeo se da vuelta con Neo y le dice yo estoy tratando de liberar tu mente. Ahí lo tienes. Eso es lo que la voz interna te está enseñando. No es acerca de solucionar los síntomas del cuerpo, no es a través de solucionar el autoconcepto que parece ser un personaje y que tiene todas estas circunstancias, Es que está lidiando con la pandemia, o tener hijos, o tener una carrera, o tiene todas estas cosas, todas estas cuestiones específicas. No es acerca de solucionar las cuestiones específicas dentro de la bola de cristal. La guía es acerca de libera tu mente. Tu mente es lo que ha generado este mundo. Y el ego ha utilizado el poder de tu mente para generar este mundo en tiempo y el espacio y ahora libera tu mente de creer en él. Y eso es de lo que se trató todo este camino, esta parábola de David, ha sido utilizado por ese propósito. Libera tu mente. No creas en lo que es increíble. No des tu mente santa a la creencia de mente de separación y todo este mundo que esta creencia ha generado. Puedes elevarte, puedes reírte ante este mundo una vez que veas que estás soñándolo. Porque Jesús está allí en tu mente diciendo vuelve, vuelve, veamos el show. Disfrutemos el show. El Espíritu Santo está diciendo ven, ven conmigo. No has ido suficientemente atrás, tiene que ir más atrás y más atrás y para que puedas ver que lo que tú pensaste dentro del sueño que era toda una tragedia, de hecho, es una comedia. <risa> pero tenías en una categoría incorrecta. Dentro del sueño, todos los problemas parecen ser tan serios y tan reales. Es un drama. Es una tragedia. Eso es de lo que se trata la historia. Drama y tragedia. Toda la creencia en el tiempo lineal es bastante dramático y trágico. ¿Por qué? Porque es trágico para el héroe del sueño. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo parece ser parte de la tragedia y dramas, pero no cuando vas atrás en tu mente con Jesús y el Espíritu Santo. Ahí es más como una divina comedia, porque el que está soñándolo está mirándolo sin juicios con Jesús y el Espíritu Santo. Si tú vuelves hacia atrás a ese punto en tu mente en donde puedes percibir al mundo con Jesús y el Espíritu Santo, te vas a reír. Te vas a reír ante la idea de que podrías haber creído que algo tan tonto, tan loco como la separación. La separación no puede ser una idea real. ¿Por qué el amor o Dios crearía separación? No hay forma. Eso ni siquiera es entretenimiento. Porque es una idea de la cual reírse. Porque si tú crees en ello, es muy serio. Es tan serio. ¿Cómo van a las personas a reaccionar? Jesús dice, ¿por qué estás pensando que estos personajes pueden retrasarte porque van a pensar cosas malas de ti cuando tú, a través del ego, le has dado estos pensamientos privados de mentes de crítica, de traición y de abandono? ¿Puede ser un sacrificio ¿Puede ser que te puedas conocer a ti mismo como a Cristo? El ego dice, el ego dice te va, va a ser un sacrificio, te va a costar todo el mundo que tú ves. El ego está diciendo, vas a tener que sacrificar todo el mundo que tú percibes para poder despertarte al cielo. Y Jesús dice, sí, sí, lo he hecho. Es genial, de hecho. Todos piensan que Jesús dice, oh, tuve que dejarlo ir, oh, ser tan doloroso, oh. No, Jesús estaba como, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Dios, la verdad te liberará. Y toca la puerta y se te será abierta. La verdad te liberará. Y eso, y ahí es donde viene la fe. En la Matrix, Morpheus dice, libera tu mente, libera tu mente, lo cual es muy bueno, pero poder haber terminado la Matrix en la número uno. Él vuela hacia el cielo como Superman. No necesitas una secuencia de eso. Pero luego. Matrix 2. La, la verdad va a liberar tu mente y ahora está con una relación especial con Trinidad. Oh, por favor. Y ahora tiene que tener más desafíos porque tiene esta relación especial con Trinidad. Y atraviesa todo, todo, todo y, genera, y llega al arquitecto y el arquitecto le dice, la puerta a tu derecha va hacia la fuente. La puerta hacia tu izquierda va hacia Trinidad y la Matrix. Adivina cuál elige. Oh. Esto debe ser una broma. Vuelve hacia la relación especial para salvar a Trinidad. ¿Qué pasa luego de esa experiencia con el arquitecto? Va con Trinidad y está inconsciente. ¿Estamos aprendiendo de estas películas? ¿Estás escuchándome? ¿Puedes frenar con la Matrix 1 cuando el personaje vuela hacia el cielo? sin saber acerca de la realidad. Pero si vas a ver toda la secuencia y vas a ver la segunda y la tercera, estás viendo, estás viendo lo que sucede con la tentación de creer de que tiene que volver y tiene que salvar a su pareja de amor especial. Jiska, estás escuchando, Helena, tú estás preocupado acerca de tu marido, hijos. Estás escuchando esto, estás eh, generando la Matrix 2 propia, en donde estás cerca de la fuente y estás pensando, oh, no puedo dejar estos personajes atrás, tengo que ser el salvador personal, como Neo, tengo que volver en la Matrix y rescatar. Si tu mente está completa y ves que todo está unificado, ¿adivina qué? Todos los personajes están contigo en tu mente. Jesús dice, sí, sí, correcto. Eran personajes de creencia y ahora tu mente que está completa e íntegra, eras uno conmigo y podemos ambos poder ver esto de la misma mente. Porque esto es el reflejo de la mente de Dios, una mente sanada, el sueño feliz y esa fue la solución todo el tiempo. Jesús decía, ¿por qué pensaste que no iba a terminar en felicidad? ¿Por qué pensaste que no iba a terminar en dicha y en risas? ¿Por qué pensaste? que un Dios amoroso querría que tú atravesaras esto. Oh, está bien, volveré a ti, Dios. Es un camino de sacrificio, voy a tener que dejar mucho para ir a ti, para saber esta unidad. Jesús dice, no, no necesitas creer en ese tipo de pensamiento. Hay alcanzas la felicidad eterna a través de un sueño feliz. Y si tu sueño no es feliz consistentemente, debe ser que todavía crees en aspectos de esa bola de cristal que son más valiosos en la mente que la luz. Y Jesús dice, no hay nada más en la bola de cristal que el ego ha hecho que sea tan valioso como la luz. ¿Ves el contexto? Y tengo, soy feliz de ser tan directo, porque no es el título de nuestro retiro, guía el camino directo a Dios. Creo que es eso. Me tienen que decir. Está cerca. Yo simplemente aparezco aquí. Así que bueno, los veo cuando los vea. Espero que sea muy pronto. Hasta luego. ¡Wow! ¡Qué sesión! Así que sí, eso es todo por hoy. Pero si les gustaría seguir profundizando en estos temas, los invito a que se unan a los retiros mensuales que vamos a estar teniendo. Cada mes vamos a profundizar en un tema de los tantos temas eh, de los cuales nos habla Jesús en un curso de milagros. Y a través de estos fines de semana realmente nos vamos a poder sumergir en la experiencia con sesiones interactivas, con música, meditaciones y por supuesto películas. Así que los invito a todos a que se unan. Ahora sí, eso es todo por hoy. Les mando un gran beso y abrazo a todos. Hasta luego.